Este hecho ocurrió en horas de la noche del pasado jueves en el sector Mamá Tingó, en este municipio de San Francisco de Macorís. Anoche yo me dirigí a mi casa, los solares, y me atracan. me atracan. ¿Cómo pasó todo entonces? Yo venía saliendo de mi casa, llegué a Panderabuela Mía, como a las 7 y media de la noche. Entonces me salieron dos tipos, yo no pude identificarlo tampoco lo conozco y me atracan. También fue motor. Eso? eso? fue en los solares, en el Matingo. ¿Qué te dijeron en ese momento? El motor que le dieran. La segunda etapa, el motor que le diera. Yo entonces intenté evadirlo, pero me golpean y me tumban el motor. ¿Qué tipo de motor? 90. ¿Qué valor tiene ese motor? Más o no menos 60, 65. ¿Qué pedirle a las autoridades ante esta ola de COVID? Que acudan, acudan, porque ahora mismo están pasando muchas cosas. Entonces, las autoridades están con las manos cruzadas. ¿Qué tú haces? Yo trabajo en Agua de Lirio, soy chofeo. ¿Cuánto, ¿Cuántos minutos cuánto, tienes? ¿cuánto, ¿cuánto, 20. <risa> <risa> <risa> <risa> NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.